Vamos aquí ya junto a Diego Gulco. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué muy gusto? bien, gringo. Buen día. Buen, buen día a toda la audiencia de Abya Yala. Buen mes para ti. Igualmente. Es nuestro muchas primer, programa, sí, de, nuestro de primer programa de octubre, claro. Que sea, que sea sí, con, sí. con, con que venga muy... con bien. ¿Con qué? Con bien. Ah, con bien. Bien, sí. perfecto. Había escuchado otra cosa. <risa> <No sé. risa> en fin, gente de teatro dice otras cosas, ¿no? Ah, que venga con sí. mucha, ¿no? Ah. Bueno, en fin. Qué novedades. Justa Mira, justamente, yo creo que viene muy bien porque vamos a empezar con cine nacional y cine latinoamericano. Esta semana creo que está plena para eso. Por un lado, bueno, como todos saben, eh, se estrenó Utama por fin y tiene además, ahí estamos viendo el tráiler y tiene el privilegio de encabezar la taquilla de esta semana que, que pasó. No es nada usual para una película boliviana, así que van nuestros aplausos, nuestro cariño a la familia Loaiza, productores de esta hermosa película y la recomendación para que todo el mundo vaya a verla. O sea, lo que estás diciendo es que fue la película más vista de sí, esta semana. Sí, sí. Frente a las tradicionales de Hollywood y todas esas historias. Frente a O sea, les ganamos esta vez a sí. los gringos. Así es. Oye, qué noticia. Eso es Es bueno. una gran noticia. Sí, sí buenísimo, bien o sea, empezó bien, el, el fin de semana fue bueno sí, porque sí, sí, sí lo entrevistamos a Alejandro y nos decía, es clave la primera la el primer primera, fin de semana sí, sí, sí. si va mucha gente, ahí se queda la, por un rato la, sí. la, la película en cartelera Ajá. así que fue entonces eso sí sí sí la gente respondió no solamente respondió, sino que respondió muy bien porque para encabezar la taquilla tiene que haber estado muy bien y, a, y lo bueno es que está en todo el país en muchas salas, en todo tipo de salas Correcto, o sea que este fin de semana hay que verla, hay que ir a, sí. a verla. Sí, creo que vos todavía no la viste. Tengo este, ese pendiente. Te insinúo, te recomiendo, te combino. Dale, dale, dale, lo haré. ¿Eh? El jueves eh. que viene te, te doy mi opinión, Me mi la parecer. comentás. ¿Sí? Dale, dale, hablamos de Utama. Dale, buenísimo. Muy bien. En todas las salas de Bolivia. Utama. Sí, en todos lados está, en todo buenísimo. el país y eso es muy bueno. Por, por otro lado también curiosamente se estrenó y en simultáneo con su estreno en Argentina una película argentina que también es la que viene con muchos premios eh, allí que se llama Argentina 1985, es esta que estamos viendo ahora la película que va a los Oscars, entre otros premios, eh, viene con bastante bulla de prensa y es una película que parece muy interesante, una película dentro de este género de juicios, que, es, que trata nada menos que el juicio a las juntas de militares que, de la dictadura en Argentina entre 1976 y 1983. Sí, y de todas las vicisitudes que tuvo que pasar el fiscal Estrasera, que es este de bigote y lentes que se ve ahí, eh, para... ...poder encaminar este juicio, que es uno de los muy pocos que se ha hecho contra dictaduras en el mundo. Interpretado por Ricardo Darín. Por ¿no? Ricardo Darín, así es. Por otro lado también está Peter Lanzani, el de barba de al lado, que también hace un papel muy importante... ...como el fiscal Moreno, que así se llama, el, el, el de la vida real... ...que está, trabajó codo a codo con él para llevar este juicio adelante. Esta película argentina es con la que va a competir Utama, ¿no? Volviendo a Utama, en el Goya, en el Oscar, como mejores producciones eh, eh, del exterior, ¿no Mira, en el Oscar es un proceso más largo, ¿Ya? en el Goya puede ser, no estoy seguro, pero en los Oscars no necesariamente, porque hay como varios pasos de preselección. Pero digo, en la general, digamos, en el inicio, claro, van a correr por eh, lo mismo. Sí, en este momento, ponerle que haya, no sé, 70 películas internacionales yendo por sus respectivos países al Oscar. Por Bolivia va UTAMA, por Argentina va esta, Argentina 1985. En ese sentido es la competencia, sí, ¿no? Sí, pero hay un comité preseleccionador que va a elegir unas 15 previas donde vaya a saber cuáles quedan, cuáles no. Y después hay otro comité que de esas 15 creo que quedan 5 y de ahí finalmente, hasta marzo que es... Oscars. Es un largo camino y tortuoso, ¿no? Y nos contaba Alejandro que, por ejemplo, esta película tiene para, la, para hacer el lobby previo a los festivales, tiene tanta plata como la que utilizaron para hacer la película. Probablemente, claro, es una película de, de, de Amazon, de estudios grandes, con, con nombres muy conocidos. Digamos, Ricardo Darín no solamente vende muy bien en Argentina y en parte de América Latina, en España también es un claro, tipo muy conocido y querido, qué sé yo. Entonces tiene esas facilidades. Pero yo le tengo mucha fe y cariño a Utama. Y nosotros también, por supuesto. Sí. Nuestras fichas están puestas ahí, ¿no? Que le vaya sí. muy bien en los dos premios. Eh, buenísimo. Eh, ¿Esta película la viste, obviamente? No, todavía no, no, no la, vi. la viste todavía. No, todavía no Ajá. pude. Así no, que... el pipo, pipo... ¿Quiero...? Ah, ¿cuántas el, pipocas? Sí, el pipocómetro. Sí, debe estar entre tres y 4, me imagino. Entre tres y cuatro. Del 1 al 5. <risa> del 1 claro. al 5. Bueno, ahí está. Bueno, continuando con el cine nacional, eh, sigue en cartelera, con pocas salas, pero sigue, y me parece de, justamente por eso destacarla y recomendar que vayan a verla, la otra película boliviana ah. que se estrenó en septiembre, Pseudo, de Gori Patiño. Estamos viendo también el tráiler, es una policial, un thriller, absolutamente distinta a Utama. Sí. Y también muy recomendable con la actuación de grandes eh, actores, eh, sobre todo paseños y muy conocidos aquí. Así que vayan a verla, está todavía en el mega, y en el multi, y quizá con un poco de suerte en la Cinemateca, la que le estaba haciendo falta una copia, por lo que sé. Uh -huh. sí. Muy bien. Eso. Y, y después viene otra cosa muy interesante, anoten... Marquen en su agenda el próximo martes, martes 11, eh, si los amigos de Control Central ponen esa grafiquita que puse con el número 4. Es el día del cine, por lo menos en la Cinemateca, y van a tener todas las películas a 15 bolivianos. Buenísimo. ¿Sí? Y Habitualmente, a ver... ¿cuánto cuesta una entrada? Y 30, qué sé yo. O sea, está a mitad de precio, sí. digamos. De, sí, en algunos casos menos, qué sé yo, depende, pero sí. 15 pesos para ver cualquier película. Sí, y además va a haber toda una programación especial y justamente es interesante porque ese día, entre, bueno, van a estar dando también Utama, Pseudo, otro montón de películas, varias películas japonesas de estas de animación que hemos estado hablando otros días recientes. Y también van a estar pasando la otra gran película boliviana de este año, ¿sí? que es el próximo clip, el número 5, que es El Gran Movimiento, de Kiro Russo. ...que había empezado ganando un premio muy importante en Venecia... ...y recientemente también ha ganado un premio en Rumania. ¿Qué historia es esta? Mirá, más que historia, el propio realizador la denominó Sinfonía de, la, de una Ciudad. ¿Sinfonía de una Ciudad? O algo así, sí, es una cuestión bastante experimental, abstracta, diferente. Eh, si querés ver tiros, no vayas a ver esta película... Pero si querés ver cine distinto y permitirte volar un poco, sí. sí, sí. Acá, nuestro camarógrafo... En el... sí. sí, tiene un trabajo fotográfico muy interesante. Se ve la, la paz de una manera muy sí, estamos personal. Ahí en esas imágenes. Muy particular. Sí. Es difícil de seguir, quizás. Eh, digamos, No es una película convencional. No vayas esperando Romeo y Julieta porque no es eso. Claro. Pero vale la pena. Kiro Russo, gran director nacional sí, sí. también, que vuelve entonces el martes. El martes en la Cinemateca, en estas funciones especiales del Día del Cine tan económico. 15 bolivianos y pipocas, me imagino, ¿no? Porque en eso no falla la Cinemateca, o sí. Eh, no sé si en estas van, ya que han bajado el precio que encima regalen pipoca, no le pidas todo. Sí. ¿Por qué no le pedís eso al mega? Me, medio, medio, ah, no, pues ahí no. Ahí, no ahí hay regalo, plata. Ahí no, sí, casi que te cobran el aire que respiras, ¿no? En fin. Ahí está. La posibilidad de volver a ver o de ver por primera sí. vez esta está muy buena producción sí. de tiro ruso. hay ¿sí? mucha gente que no llegó a verla. Eh, claro, se estrenó a principios de año, qué sé yo, ya pasó un buen tiempo. Y esta es una muy buena oportunidad. Seguro. ¿La mejor película del mundo? No, acabamos semana, de no. tenerla con Alejandro Lo, Loaiza. ¿Cómo sí. fue? Contamos. Muy lindo, muy lindo. La verdad... Yo estoy muy contento y le agradezco mucho a Alejandro que haya dispuesto un poco de tiempo. Él se iba el miércoles, ayer se fue, se volvió a España, a Europa. a Europa. Así que que haya dispuesto un poquito de tiempo. ¿Y para cómo fue esto. el encuentro ahí con la gente? Bien. Muy, muy emotivo, me imagino. Sí, sí, bastante gente vino después al, al brindis, digamos, y Qué estuvimos bueno. como hasta la una. Para ser un lunes no está nada mal. Qué bueno. Sí. Bueno, esta semana entonces descanso. Esta semana descanso. ¿Ya estás planeando para la próxima? Lo vamos eh, a contar. Pa, el... Para mediados de mes. Ah, recién mediados sí, de mes. Sí. Bueno, el jueves que viene la vamos ahí, a contar. Ahí la charlamos. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna otra cosita más que quisieras recomendar para el fin de? Eh, no, bueno, los invitamos a ver también nuestro programa de cine que se emite en esta misma hermosa casa, en Avia ya la televisión, el domingo a las siete y media, con nada que ver. Vamos a estar hablando de. Un tema muy lindo que es la música y el cine boliviano. Buenísimo. Con una entrevista corta pero muy jugosa con Sergio Prudencia. Ah, buenísimo, buenísimo. Palabras mayores. Sí, sí, la sí, verdad que capo. Sí. ¿Ah? Sí, sí. Buenísimo. Bien, eh, eh, no me lo pierdo. En 15 minutos, fucha. Intensos. dice muchas cosas muy lindas, seguro, muy interesantes seguro que sí, bueno estaremos ahí prendidos a la pantalla, Diego muchas que tengas gracias. un buen mes, que te vaya muy bien, linda semana Igualmente. y el jueves nos reencontramos sí. aquí para seguir hablando de cine, que sea muy buen octubre Dale ¿sí? y vamos a seguir con novedades interesantes, hasta luego Pasó Diego Gulco, nuestro especialista en cine, haciéndote estas muy buenas recomendaciones. Eh, jugate unas fichitas por Utama, ¿no es cierto? Y obviamente, si tienes tiempo y platita, puedes aprovechar Cinemateca, ¿no es cierto? El próximo martes, 15 luquitas nada más, es una ganga para ver semejantes producciones nacionales.